Mis abuelos se mandan mensajes de WhatsApp todos los días. Analicemos esta oración que tiene muchas cosas para analizar, muchos detalles. Aquí, más que nunca, hay que ir paso a paso. El primero, se entiende la oración, ¿no? Mis abuelos están a la última, son unos enrollados, y utilizan el WhatsApp para mandarse mensajes. Pero, ¿a quién mandan los mensajes? ¿A mí? ¿Entre ellos? ¿A los otros nietos? Cuidado, ¿eh? ¿Entendéis a quién en mandan los mensajes según la oración? Bueno, luego lo veremos, luego lo analizaremos. ¿Y cuándo los mandan? Ahora mismo lo vamos a analizar. Lo primero es saber que es una oración simple. ¿Por qué? Porque hay un solo verbo. Mandan. Ojo, verbo mandar, no verbo se mandar. Es decir, se no es parte del verbo. Cuidado con eso, ¿eh? Cuando analicemos el predicado lo veremos. Verbo mandar. ¿Quiénes hacen la acción del verbo? ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Mis abuelos es el sujeto, sintagma nominal sujeto, porque el núcleo de este sintagma, de estas dos palabras, el núcleo es un sustantivo, es un nombre, por eso es un sintagma nominal. Abuelos es el núcleo, mis es el determinante, acompaña a abuelos. Todo lo que no es sujeto es predicado, predicado verbal. ¿Por qué PV? Porque es predicado verbal, porque no es verbo ni ser, ni estar, ni parecer, mandar. Es un verbo transitivo, por lo tanto es un predicado verbal. Sintagma verbal porque el núcleo es un verbo y es solo mandar. Mandan. Ese es el núcleo. Si ponéis se mandan, está mal, porque se, luego lo veremos, tiene otra función. El verbo por sí solo es mandar. Bien, el núcleo mandan mensajes. Seguimos analizando el predicado. Cuando analizamos el predicado el predicado verbal en este caso, con un verbo no copulativo, hay que buscar el complemento directo. No puede llevar atributo, así que hay que buscar el complemento directo. Ese es el primer paso para analizar el, el predicado. ¿Qué mandan? ¿Mensajes? ¿Mensajes de WhatsApp? ¿De WhatsApp va con mensajes? Sí, ¿no? Es un tipo de mensaje. ¿Todos los días va con mensajes? Yo creo que no. Todos los días es otra cosa, responde a otra pregunta. Entonces... El sintagma nominal, complemento directo, es mensajes de WhatsApp. Todo ello. ¿Por qué? Porque mensajes es el núcleo de ese complemento directo y ese núcleo es un sustantivo. De WhatsApp, cuando aparece una preposición, de ya esto a estas alturas de análisis sintáctico sabemos lo que es, ¿no? Claro, un complemento del nombre. Sintagma preposicional, porque de es una preposición... Complemento del nombre, porque no es ni adjetivo ni aposición. No, son mensajes de WhatsApp. Dentro del complemento del nombre, de sería el enlace, la preposición, y WhatsApp, el término, sintagma nominal, término, porque WhatsApp es un sustantivo propio, es uno, el nombre de una aplicación. Quedan varias cosas por analizar todavía en el predicado. Sé por un lado y todos los días por otro. Yo os recomiendo seguir los pasos. Y después del complemento directo, se busca el complemento indirecto. Es decir, ¿a quién o a quiénes mandan mensajes mis abuelos? ¿A quiénes? Se mandan entre ellos mensajes, ¿no? ¿A quién? A, a los propios abuelos. Mis abuelos mandan a los abuelos mensajes. Bien, como no aparece dos veces mis abuelos, aparece el SE. Ese, ese SE es una partícula reflexiva que indica que se mandan a sí mismos complemento indirecto, sintagma nominal, porque es un pronombre, sustituye a mis abuelos, complemento indirecto, esta era una de las claves de la oración, una de las grandes dificultades, qué es se, sintagma nominal, porque es un pronombre, y el pronombre sustituye al nombre, complemento indirecto, ¿a quién mandan mensajes? Y por último nos queda todos los días, todos los días mandan mensajes, ¿cuándo? mandan mensajes. Si responde a la pregunta cuándo, significa que es, perdón, que es un sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo, donde todos sería un determinante, los también determinante y días sería el núcleo sustantivo. Por eso este complemento circunstancial de tiempo es un sintagma nominal. Normalmente los, los ccts los complementos circunstanciales de tiempo suelen ser eh, adverbios, ¿verdad? En este caso no. Es un sintagma nominal porque el núcleo es días. Muchísimas cosas que analizar en esta oración que, como veis, si vamos paso a paso, tampoco era tan difícil. Pero había que fijarse. Gracias. Agur.